hola qué tal en esta ocasión vamos a tratar de colaborar en, en la actividad que habíamos quedado de realizar acerca de, del muñequito corriendo eh, a partir de, de realización de fotograma por fotograma eh, para dicha situación eh, me voy a valer de, inicialmente de algunas imágenes que pueden estar en internet eh, mostrando la secuencia de movimiento que debe tener un muñeco o una persona cuando está corriendo vamos a mirar eh, para esta situación eh, voy a escribir en este caso eh, secuencia de personas corriendo y voy a darle enter a ver qué me trae, me trae estas imágenes y ya previamente yo eh, he analizado aquí está la tengo ya en grande voy a bajar estas dos imágenes que me parecen interesantes eh, esta primera imagen es una secuencia de cuatro posiciones y en la quinta posición solicita el repeat de las cuatro siguiente de las cuatro anteriores o sea que es 1 2 3 4 y vuelve 1 2 3 4 en esta imagen eh, es una secuencia de ocho posiciones y vuelve y retoma la figura eh, nuevamente de la otra entonces vamos a bajarle esas dos imágenes y vamos a trabajar inicialmente con la primera entonces voy a dar aquí clic, clic derecho y le digo guardar imagen para que podamos empezar a trabajar esa figura vamos a seguir eh, actividad muñeco corriendo eh, vamos a hacerle plaza aquí con nosotros y esa actividad se va a llamar el muñeco corriente así. listo, damos, damos clic en la carpeta creada y en esa carpeta vamos a guardar esa imagen eh, una vez guardada la imagen entonces ahora si sí nos vamos para flash, vamos a abrir flash Damos en crear una nueva película, vamos a decirle acción script 3.0 y aquí tenemos la película. Eh, lo primero que vamos a hacer es verificar. Eh, en la primera capa, vamos a, a definir unas líneas. Entonces, vamos a colocarle doy doble clic en el nombre de la capa y le voy a colocar a esa capa líneas. Esas líneas vamos a realizarlas por una sencilla razón: vamos a a definir las, las alturas eh, las alturas promedio mm, del muñeco por ejemplo vamos a hacer por ejemplo vamos a hacer una primera raya aquí, aquí, que nos indique que ese sea el piso en una segunda raya nos va a indicar por ejemplo aquí esta segunda raya nos va a indicar la cintura del muñeco esta tercera raya nos va a indicar el cuerpo, este espacio va a estar, aquí va a estar el cuerpo o el tronco del muñeco y en esta va a estar la cabeza del muñeco, de ahí no nos podemos salir entonces, eso, esta situación nos va a permitir empezar a hacer muñecos por igual entonces, mmm, inicialmente esta línea la tenemos en el fotograma número 1 y van a hacer, vamos a decirle que esa misma línea se conserve hasta el fotograma número 20. Y en el fotograma número 20 le decimos eh, F5. Y observen ustedes que la imagen se conserva durante, durante el fotograma del 1 al 20. ¿Sí? Listo. Ahora, eh, una vez realizado esos fotogramas, entonces ahora sí voy a, a crear otra capa entonces en la capa número 2 ¿sí? y en la capa número 2 voy a sombrear el fotograma número 1 hasta la capa número hasta el fotograma número 20 doy clic derecho y le digo quitar fotogramas ¿sí? para que se me quede completamente todos los fotogramas en blanco Blanqueando los fotogramas en blanco y me paro en el fotograma número 1, doy clic derecho y le digo insertar fotograma clave. Listo. Ahora, para que la capa número 1 no sea afectada por la capa número 2 o por los cambios que yo vaya a hacer en la capa número 2, entonces ven ustedes que vamos a hacer una, una secuencia bastante interesante. Eh, en la capa número, voy a, voy a poner. Eh, seguro la capa número 2 porque voy a seguir haciendo unos cambios en la capa número 1 que se llama líneas entonces ¿cuáles van a ser esos cambios en la capa número en, en esta capa en la capa de líneas, entonces bueno ustedes eh, como todavía tengo la herramienta de, de de la línea entonces voy a decir que que por ejemplo eh, en esta en este espacio va a quedar el primer eh, el primer muñeco en este segundo espacio va a quedar el segundo muñeco. En este tercer espacio va a quedar el tercer muñeco. En este cuarto. En este el quinto. En este el sexto. En este el séptimo. Y si quiere acá el octavo. O sea vamos a hacer dos secuencias. Dos secuencias de una por cuatro. Entonces en esta primera secuencia va a ir el 1, en esta el 2, en esta el 3, en esta el 4 y vuelve 1, 2, 3, 4 listo. no se preocupen por eso porque eso va a desaparecer, toda esta malla va a desaparecer sencillamente la he hecho, es para que el muñeco me quede en todas las secuencias me quede uniforme, listo, ahora eh, bloqueo la capa número 1, aquí la bloqueo y desbloqueo la capa número 2 donde voy a empezar a hacer el muñeco me paro en el fotograma número 1 y en el fotograma número 1 de acuerdo a la secuencia que aquí es donde vamos a empezar a minimizar esto un poquito ¿sí? porque necesito la secuencia a lo siguiente esta secuencia es la que necesito entonces vamos a cuadrarla aquí un momentico para que nos pueda servir Perdón. vamos a cuadrar este un momento para que nos pueda servir de referente la imagen que teníamos aquí correcto, esta es la corremos hasta aquí Listo esta es ¿sí? y esa es la imagen que vamos a nosotros utilizar de pronto si hay que aquí tengo, esta va a ser mi listo. Entonces eh, me dice que esta es la cabeza, este es el tronco y esta van a ser las piernas, ¿sí? listo. Y este va a ser el suelo. Entonces arranco. Entonces con esta línea eh, voy a, como tengo señalada la línea, yo puedo eh, organizar un poco más gruesa la línea. Atención a los siguientes, en propiedades. Al señalar la línea, aquí en la línea me da el grosor vamos a mirar aquí está una vez que defino aquí están las propiedades eh, de la herramienta línea y aquí me dice eh, por acá me dice en grosor unión extremo escala estilo brazo aquí está el brazo va colocando de en un 5 vamos a ver cómo nos va con el 6 correcto se puede hacer entonces doy clic derecho y me vuelvo entonces arranco a tratar de hacer este voy a tratar de hacerlo aquí en este espacio entonces observo que el primero es la la espalda no es no es completamente vertical sino que un poquito un poquito como recostante digámosla por ejemplo ahí, sí, ahí. listo eh, eh, viene la pierna la pierna derecha eh, un poquito derecha y viene la otra que es aquí y viene aquí, listo ¿sí? el otro viene viene aquí pues viene aquí y un poquito un no me gusta no me gustó entonces me devuelvo y viene aquí correcto y aquí, aquí. ahora eh, este es en el fotograma número 1 ah bueno entonces hacemos la cabeza no estaba ¿No, viendo la cabeza y aquí hacemos la cabeza ¿Listo? ¿Qué nos queda haciendo falta los brazos entonces hacemos los brazos el de atrás perdón Señalo nuevamente la herramienta línea y viene vienen los brazos ¿sí? un poquito aquí listo ese sería el primero este sería el primero listo ahora en el fotograma número bueno, me paso aquí al fotograma número 2 eh, doy f6 para insertar eh, o primero clic derecho digo insertar fotograma clave o f6 ¿sí? entonces si ustedes quieren este lo puedo trasladar observen ustedes yo puedo trasladar este, este un poquito, lo puedo trasladar y lo coloco ¿sí? y empiezo ahora a corregir algunas cosas ahí entonces, ¿cómo lo pido pues con la, con la herramienta borrador entonces, dentro de la herramienta borrador por ejemplo borro los brazos ¿sí? los brazos tienen otro movimiento borro las piernas las piernas no van así y, y la borro, ¿sí? entonces y nuevamente me voy a la a la herramienta línea y hago lo siguiente Según ustedes ahí y coloco el pie ahí. listo el otro lo coloco aquí aquí aquí, aquí y aquí ¿Sí? y los brazos serían un poquito aquí lo mismo el otro, el otro digamos lo que viene por aquí correcto por aquí ¿sí? ese sería el segundo la segunda secuencia ¿sí? listo ahora ya hice eh, segundo fotograma, ahora me voy al tercer fotograma nuevamente, F6 ¿sí? y corro este lo paso a la tercera a la tercera secuencia ¿sí? listo la tercera secuencia y la posición me cambia un poquito, entonces por tal motivo eh, nuevamente voy al borrador, ¿sí? el borrador quito esto, eh, quito los brazos también, ¿sí? listo, eh, le quito las piernas, luego solamente el tronco, listo, entonces nuevamente voy a la herramienta línea. Eh, la realizo un poquito así, así bien. Eh, el otro sería un poquito por acá, aquí correcto, un poquito ahí y el otro. Aquí. Listo, y los brazos serían. Y, ahí. y el otro sería acá y acá ahí. ¿Sí? este sería el tercero ahora me voy al cuarto cuarto programa doy f6 otra vez y con la herramienta de selección corro el muñeco al cuarto fotograma, que es este este entonces, este es un poco más sencillo por la herramienta borrador, borro los brazos borro las piernas ¿sí? y entonces arranco con la herramienta de línea entonces, la herramienta de línea es esta Brazo, ¿sí? Por acá no veo, no veo, dejémoslo así. Y aquí sería la siguiente, uno aquí y el otro por aquí. Así. Y el otro sería uno, digamoslo por aquí, por ahí, ahí. este puede ser aquí este sería este sería el fotograma número 4 okay. me paso al fotograma número 5 ¿sí? doy f6 el fotograma, número 6, el fotograma número 5 doy f6 y me aparece la secuencia del fotograma número 4 esta la voy a borrar completamente doy clic en la herramienta de herramienta de la libre y doy suprimir para borrarla Voy al fotograma número 1, que es este. ¿sí? Doy clic derecho y le digo copiar. Me voy al fotograma número 5 y le digo pegar. Aquí. Y lo traigo al fotograma número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería el fotograma número 5. ¿Sí? Ese sería el, el de nosotros. Listo, ahora en el fotograma número 6 sería el 2 entonces me voy al fotograma número 2 lo copio, control C ¿sí? control C me voy al fotograma número 6 me paro aquí, doy F6 ¿sí? doy F6 borro S y copio el que yo necesito entonces sería aquí entonces sería el fotograma número 6 ahora me paro en el fotograma número 7 doy f6, me voy al fotograma número 3, que es este, doy control c, me voy al fotograma número 7, borro ese y co copio el que yo necesito copiar, ahora me voy al fotograma número 8, doy f6, me aparece ese numérico que es la secuencia anterior, la borro, no hay problema, el fotograma número 4 es este, copio ese para pegarlo en el fotograma número 8. Control V, y aquí ¿sí? lo en el fotograma 8. Ahí están las 8 secuencias. Vamos a mirar cómo nos va. No ven ustedes lentamente. Ese sería, ese sería una secuencia de monitoreo corriente ¿sí? Con la línea de tiempo manual, de forma manual. Con clic sostenido le doy clic en la línea de tiempo y la arrastro de izquierda a derecha. Ahora me paro en el fotograma número 1, doy Enter. Otra en ¿sí? vez Enter. Ahora doy Control Enter para ver la película. usted ustedes la película como sucede. ¿Sí? Se ve muy rápido, bueno vamos a disminuirle, vamos a disminuir la velocidad. Recuerden ustedes que aquí estoy trabajando a 24 fotogramas por segundo, voy a rebajarlo y lo voy a colocar a porque si sí, a 6 fotogramas, 6 fotogramas por segundo y ustedes ven ustedes como Entonces ahora doy control enter para ver la película. Ustedes ven ustedes Listo, de esa manera hemos creado un muñequito que simula eh, eh, hace una simulación de corriente vamos eh, a disminuir vamos a disminuir este espacio de la malla entonces aquí sombrero para el fotograma número 9 voy hasta el 20 clic derecho y le digo suplir, quitar estos fotogramas ¿Listo? ¿Listo? ahora ¿cómo hago para quitar esta malla del fondo entonces le digo en el ojito doy clic aquí en la parte del ojito y ya desaparece completamente. Yo sé ustedes como me quedo. ¿Sí? Ahora control enter para la película. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Ah, la película me trae me trae la malla, no hay problema. Si ustedes quieren quitar la malla, pues sencillamente entonces le dicen a esta le dicen línea, le dicen clic derecho y le dicen borrar. Aquí eliminar capa y con mucho gusto ustedes la la eliminan. Espero que con este pequeño video eh, se haya tenido un poco mayor de claridad, un poco más de más claridad acerca de la manera o la forma de cómo eh, realizar la simulación de un muñeco corriendo en la herramienta Flash. Nos vemos en una próxima.